...focado ahí, claro, porque está demostrado. Y más bien es un ente de seguridad del mismo sistema de comercio de las telecomunicaciones. Incluyendo que hay discriminación en muchos de los en muchos de los servicios que Indotel regula. Ayer hablaba con unos amigos acerca del tema de, la, de los telecables. Siendo nosotros una empresa de televisión por cable. Que a veces de forma aviesa, juzgan a las empresas. Y es que no nos hemos dado cuenta que esas mismas compañías solo tienen, me refiero a las nacionales, que tienen el servicio móvil y estacionario y de redes o de internet. Al tener la fibra óptica, por esa vía, han complementado todo lo que tú quieras lanzar. Sin otra regulación, que la de la instalación. Pero cuando tú vas a la, tele, a, la, a la empresa de telecable, tú no estás autorizado para, por la misma vía del cable, vender el servicio de telefonía fija y móvil. Entonces hay una discriminación, hay una ausencia de regulación, porque aquellos no tienen más que la autorización de vender los servicios de, tele, de, de, de telefonía móvil, estacionaria, y ya tienen cable, televisión por cable, y tienen todo por ahí. Tenemos una llamadita, Francis. Buenos días. Adelante, Aló, buenos días. Bueno, miren, en otro orden, es importantísimo que estos días que faltan para el experimento democrático... El experimento de las democrático de las primarias entre dos partidos mayoritarios. Porque ahí está abajo ahora. Eh, <risa> no, <Nota> está arriba, <risa> supuestamente, Leonel. Sí, sí. eh, eso lo veremos en. la de Sonia, pues <risa> tú estás. Eh, Venga, <risa> déjeme Habla abordar. Bravo, si no te ponga bravo. Óyeme, Es necesario atender. El no cumplimiento, ya sea por tiempo o por qué razón, no lo sé. Por parte de la Junta Central Electoral, que dentro de la reglamentación y lo votado y lo que había consensuado todos los partidos del sistema, de hacer esa prueba previa a la, al uso de, de esta tecnología de votación para las primarias. Pues ahí entramos nosotros, los partidos emergentes, y me refiero a la Fuerza Nacional Progresista y los demás, y los nueve partidos más el, el, el que componen Somos, Juntos Podemos como una propuesta incluso del del ilustre maestro politólogo y, y demás Freddy Castro amigo entrañable de de mi compañero aquí. <ríe> eh, Sócrates no va a bajar la cabeza y se ríe. Bueno, pero Freddy Castro, quien tiene una particular formación exquisita en el área de, del derecho constitucional, pero sobre todo internacional, público y, y en las líderes políticas, decía, y es lo que nosotros asumimos, en vista de que ha habido ciertas discrepancias o escepticismo en el bien proceder de estas máquinas y de este procedimiento, y que ya que la Junta advirtió en esta semana de que por razones de tiempo y de no pudo, Tener la existencia, como se había indicado, de una firma internacional que viniera a evaluar previamente y ya el tiempo no da. La sugerencia, creo, aunque algunos la ven descabellada, creo que no es descabellada. ¿Y cuál es la sugerencia? De que la votación se haga con el mecanismo normal que hemos conocido de conteo y que los resultados desde allí se utilice la tecnología como segundo ...aporte y luego se haga la comparación de qué dice la máquina y qué dice el conteo. Creo que se estaría haciendo la evaluación, no solamente para esta interna... ...sino para la más importante, que es la decisión de votar en el 2020. Pero eso no implicaría votar dos veces. No implicaría votar dos veces, al contrario, lo que estamos haciendo es la evaluación previa en mesa y en acta, como se hacía, porque se va a tener que contar. El voto seguirá siendo electrónico, electrónico. pero se toma... Eh, Correcto. Eso es decir, automatizado. Es automatizado, pero como va a haber despliegue entre ambos partidos, de más de 45 mil delegados en el país, cada quien en sus mesas registrará número de votantes, ¿Verdad? Claro. Y contigo. Claro. ¿Pero qué? Porque si tú me estás dando como órgano responsable de que no pudiste presentarle a la nación y a los partidos involucrados, cuando está paralelamente una investida o una inversión millonaria para producir un resultado, cueste lo que cueste. En la República Dominicana, no vamos a estar tranquilos ni nos vamos a sentir conformes si no hay esa regulación o esa evaluación. Que vuelvo y repito, y siempre lo he dicho, el rol de la Junta no es organizar solamente elecciones cada cuatro años, ni ser vigilante de los actos de delegados de los partidos que no vamos a participar de primarias, ni ser de las primarias, que dentro de los 5.300 millones y tanto que ha recibido, apenas le quedan para este montaje unos mil y pico. Y estamos hablando, estamos hablando de un alto precio que pagamos por la sostenibilidad ¿Por de la democracia. Y yo le pregunto a ustedes. Ayer llegaron los aparatos aquí. Yo le pregunto a ustedes. Está de más que todos juntos nos garanticemos el respeto de unas primarias en orden, en paz, pero sobre todo con certeza de que el voto, que no solamente es la presidencial, están en juego tres mil y tantos puestos más. Esto no es juego. Y esto no es sencillo por los pleitos que se pueda tener en el nivel de presidenciable y de un mismo y de un solo partido, porque esto no lo estamos viendo en el PRM. Aunque Hipólito dice que él ampliamente ganará. Va a arrasar. Entonces. En Gurabo. <risa> sí, es arrasado. Y ya ustedes ven cómo va, que ya sacaron a Tona Correa para el otro internamente. Entonces, señores, Pero habló de espero, en, en la montaña y en espero que, la, que el razonamiento entre todos finalmente procure garantizar que esta evaluación que se haría boca de urnas de las votaciones del próximo 6 de octubre sirva para, para superar las dudas que hasta la fecha tenemos, porque la Junta no pudo cumplir con su rol de hacer las pruebas en el tiempo oportuno y que ya no hay tiempo. Y eso pues sería, entonces. Sería lamentable. Pues entonces, para que no nos lamentemos, demos paso a que el razonamiento, a la oportunidad de que comprobemos cómo se indica en el mismo reglamento de las pruebas de esos equipos. Gracias al amigo Francis Rodríguez bueno. por su comentario. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos todavía hay más contenido del programa de mañana. No se vayan.